el poder de la improvisación. Creo que es un el poder que tiene es el estado que crea. Para mí es la práctica de la presencia. Como práctica en este ambiente, como un laboratorio, que ¿no? es neutral, que es el espacio danza cuerpo, eh, me permite... Eh, después tratar de aplicar o de llevar al resto de la vida, ¿no? Ese estado de estar pronta, abierta, preparada, disponible, y en todo esto presente, y ese es un poder. Si no el más grande de los poderes, un acto de presencia constante. No sé, esta parte de llegar a, a puntos desconocidos que te... Que te... descubren momentos mágicos para mí. Ese es uno de los poderes, o el poder más importante de la improvisación. Para mí muy conectado también con el lenguaje que se, se desarrolla entre cuerpos cuando estás improvisando. y Este idioma que no está escrito y que se termina en cuanto termina un baile. Ese es un poder importantísimo. y y no ocurre siempre, pero para mí algo también súper mágico es ese poder, después de haber bailado, improvisado, eh, este mar de olas que te mueven dentro algunos bailes. Ocurre muy pocas veces, pero cuando ocurre es una sensación tan enajenante, tan embriagadora, que es tan muy conectada a esto, a esto del poder de la improvisación, o la improvisación para mí lo dicho siempre relacionado con el contacto ¿no? es la disciplina con la que lo relaciono práctico uh, for me the power of improv is the the mystery that cannot be described by words nor cannot be simply taught it can be like you can go closer to it by doing exercises and practicing the body the mind but the real thing is really like something very precious that you can only discover by yourself when you allow yourself to go there and to discover that then it's this inner joy that arises and you keep exciting yourself and maybe someone else also yeah. I like what is written, uh, what we have like a motto of this uh, meeting. Everything that you do influence the others and everything, yeah, everything influences everything. And it's incredible how the meet with another person, it brings something, some influence uh, and some... how the other being impact on our mm. being and uh, through them we discover something mm. that we That we are and it's, it's unlimited, uh, unlimited, continuous discovery and uh, yeah through the other I discovered myself. Yes, this is yeah. important. Improvisation like a door, we are waiting, expecting. We want to open this door and enter. It's just a game. Many, many things todo lo que quisiera decir sobre el poder de la improvisación. Quizás una capacidad de habitar un, un estado, una, una oración, de cada vez ir despojándonos más y más del de, de deseo mental de que las cosas funcionen de una manera concreta. Cuando conseguimos sostener este estado, descubrimos un mundo que para mí nos traemos también a la vida, entonces el, no es sencillo despojar capas, tampoco es sencillo habitar o sostener eh, la sensación que estás en el momento que tienes que estar, que una mano se coloca en el momento preciso que tiene que estar y que también es algo que no estás decidiendo tú, que el cuerpo está lleno de condicionamientos, y que por un momento podemos desconectar ese quién eres para a través tuyo permita, permitir vivir una experiencia. Esa capacidad de ir más allá de tus deseos en un mundo que cambia, en un mundo que está constantemente cambiando, en un, en un mundo incierto, te da como una... Se construye una seguridad en, en, en un terreno inestable y te permite la sorpresa y yo creo que si conseguimos eh, alimentar la sutileza en el cuerpo eh, nos abrimos de manera permanente algo más allá de nosotros y eso es un poder. So the question was was the was the power of of, of improv. That's the, that's the that's the question. I mean, it's a it's a communication between between human beings without without media, like almost without m a medium, and that that's kind of the power. Does it? Necesitamos una traducción in... El equilibrio entre la estructura de la vida y todo lo demás que no podemos controlar. Diría de la improvisación, que es un estado o una práctica que ofrece la posibilidad como de generar una simultaneidad en los planos temporales, como traer el pasado, el futuro y una comulgación en el instante presente. Y eso vinculado a, al contexto, al espacio, también una simultaneidad entre entre planos, ¿no? entre los planos del ser, como el cuerpo mental, emocional, físico, energético. Como si algo hiciera se amplificara una atención o una conciencia. Quizás también podría ser la... esta una definición de presente o de presencia. Ahora que me oigo. Y alguna vez leí o escribí algo así como estar a tiempo con el tiempo. Me encantó. Como fuere, creo que la, la improvisación es una práctica, una oportunidad, una disponibilidad y hay algo muy vinculado con la espontaneidad y con el dejarse sorprender. Impro has the power of going beyond words, going beyond languages and, and there is, it provides a meeting place, a space for, for interacting between cultures and that is not only valuable but needed in this world.